Tantas veces crees que es el final Tantas como siempre vuelves a empezar Y tropiezas una y otra vez en el sitio Encuentras las mismas piedras al andar Existe solo un camino en la vida y eso lo sabes bien al llegar al final Has recorrido mucho camino Pero todo estaba marcado en tu destino A veces crees que sigues a tu corazón Que es el que te manda y lleva Pero al final te das cuenta y te enteras Es el destino que tienes ¿Quién te lleva? Tantas veces crees que es el final Tantas como siempre vuelves a empezar Y tropiezas una y otra vez en el sitio Encuentras la misma piedra al andar Y hay momentos en que las dudas te comen No sabes qué camino tomar en la encrucijada ¿Y crees que el camino lo elegiste tú? Pues no, es el destino Nadie tiene esa virtud Ahora cuando estás casi en el final Te das cuenta de que ya no hay camino De que jamás lo comenzarás a andar De que estás llegando a tu destino